Buenas tardes, hoy os traigo un vídeo sobre el colorete de NARS, el Organs. Que en el mercado, como muchas sabréis, hay bastantes clones y hoy os traigo dos clones que me han parecido. que a simple vista realmente se parecen. Luego, una vez hecho el swatch, si sí notas la, la diferencia. Comencemos por el, el organs. Este es el tono de del Organs de Nars luego hay otro que se parece mucho que es de manacadar a simple vista sí podemos decir que tienen cierta similitud y luego el de Slick, el Rose Gold Blush también tiene un cierto parecido, lo único que el de slick es más oscuro, pero tiene ese destellón dorado. Hecho los swatches a simple vista, antes de deciros cuáles son, podríais decir cuál es cuál. El de la izquierda es el de slick. pigmenta muchísimo mejor a la simple con una simple pasada ha sido suficiente con el Organs de Nars he tenido que hacer dos veces para que se pudiera ver el color porque si no es un color muy sutil y el de la derecha de todo es el de Manacadar que también tiene un cierto parecido como veis se parece más incluso al de Slick el de Organs de Nars es un poquito más clarito, pero sí que tienen esos destellos dorados que no sé si podréis apreciar a simple vista, contadme si hay, tenéis algún clon del órgano de NARS, si conocéis alguno ponérmelo en la cajita de información, abajo os dejo el link donde, en, en el post donde sale toda la información de los productos, como siempre. Si os ha gustado darle deditos arriba y suscribiros al canal. Muchas gracias.